Encontramos una policía centralizada en Rosario y Santa Fe, en recreo las escuelas, con un 48% de policías del norte de la provincia, que cumplen ordenadamente su labor, en condiciones a veces muy difíciles en cuanto a su bienestar y a su capacidad para prestar el servicio. Viajan permanentemente. Y Omar me decía, ¿qué, ¿cómo atacamos eso? Y bueno, y le presentamos en su momento con Andrés Rolandelli, que era subsecretario de formación, este programa de escuelas regionales. La Escuela Regional Sur ya cuenta con 200 cadetes en Murphy, la Escuela Regional Norte, que inauguramos la semana pasada en Reconquista, y esta, que inauguramos hoy aquí, aunque hace 15 días que nuestros cadetes están trabajando, están formándose. Más y mejores policías y una policía de proximidad, eh, volver a la policía de cercanía. Es mucho muy importante para la comunidad tener policías conocidos, que tengan su familia aquí, sus afectos, sus amigos, que se hayan desarrollado en estas comunidades y pueblos de este departamento y de los departamentos cercanos. Eh, es muy importante para aquellos cumplimente mejor su labor y para el control social que la policía tiene que tener decirles a los cadetes que pongan todo de sí que confiamos en ustedes que queremos una policía profesional que queremos que den todo de sí que van a tener todo el apoyo del político de este gobierno para que en definitiva los santafesinos podamos vivir mucho más tranquilos ante lo difícil de la situación que estamos atravesando. La verdad que para nosotros es un día histórico por, por la entidad y por la fuerza que tiene tener una escuela de policía en la ciudad, por lo que representa en nuestra histórica demanda a, a diferentes gobernadores y gobiernos de la provincia de poder tener una escuela que vaya formando policías de Rafael y de la región, y por la decisión política que toma Omar para la ciudad y para el resto de las ciudades en donde se produce una verdadera descentralización y formación de policías que puedan entender la lógica de cada comunidad, que eso es lo más importante, ¿no? Que puedan tener un vínculo más, más estrecho con, con su barrio, con su ciudad, con su región, y que fundamentalmente en el ejercicio diario de, de, de, de, de su profesión lo puedan hacer sin tantos viajes de tanta magnitud durante su tiempo, que esto también... ...está en contra y, y, y, o a favor digamos, de la merma en, en, en su desempeño. Parece que es una decisión histórica, es una decisión que marca el presente... ...pero fundamentalmente que señala un futuro diferente... ...que lógicamente que, que además de esto estamos eh, muy, yo te diría, muy avanzados... ...en lo que es la construcción del nuevo centro operacional. El Consejo Municipal acaba de votar la sesión de ese terreno. Omar recién planteaba claramente la necesidad de tecnología, la necesidad de una operación que tenga que ver fundamentalmente con una mirada mucho más actual de cómo se trabaja y un profesionalismo de sus agentes y también de tecnología para incorporar al esquema de prevención. Así que ah, es un momento muy importante para, para la ciudad, yo te diría un momento muy importante para el presente y para el futuro de la prevención en Rafael.